Bueno, pues vamos a comenzar con, con esta sesión. Ustedes recordarán que estuvimos este, tocando el tema de financiamiento y eh, se nos quedaron pendientes un par de, de temas. Eh, uno que tiene que ver con un, una cuestión de conocer mejor las fuentes de financiamiento. Este, entonces hoy voy a hablar un poquito de eso. Y el otro, eh, las notas de concepto. Este, como les dijo Erin, lo que vamos a hacer es eh, que yo les voy a presentar eh, por unos minutos, después voy a tener algunas oportunidades para hacer preguntas e interactuar entre nosotras. Y, este, y al final vamos a tener un buen espacio para aclarar dudas y demás. ¿no? Este... Bueno, entonces, ¿por qué son, las, son importantes las notas de concepto? Este, ustedes seguramente escuch habrán escuchado distintas maneras en que eh, las, las organizaciones, tanto del sector de privado como las fundaciones eh, o del sector este, gubernamental, como las agencias de cooperación este, internacional o las agencias eh, bilaterales o multilaterales, este, tienen eh, distintas maneras de, de nombrar lo que, viene, lo que es, eh, en realidad, una, un resumen o una nota de concepto, una idea original este, previa a presentar una propuesta completa. Eh, se, les, se les llama cartas de intención, se les este, llama idea de proyecto, este, eh, nota de concepto, concepto de proyecto, prepropuestas, es decir, tiene distintos nombres, ¿no? pero en general se ha ido como cada vez más... Este, Usando en la jerga de, de los donantes, el, digamos, la, la, el concepto de notas de concepto, vaya la redundancia. Entonces, este, esta es una versión corta de la idea del proyecto que se eh, solicita de manera anticipada al proyecto completo. Y muchas agencias lo están haciendo porque están, digamos, tienen poca capacidad para revisar propuestas completas. Eh, es caro, ¿no? muchas veces tienen asesores externos. Y también este, es una manera como de eh, no hacer trabajar eh, demasiado a los solicitantes cuando este, las ideas realmente no van a, no van a avanzar, ¿no? Entonces, es una manera de hacer más eficiente el proceso tanto de solicitud como de selección de, de propuestas y para los donantes también de tener una um, mayor cantidad de solicitudes que pueden revisar y que les pueden llegar a ellos, ¿no? Eh, también son importantes porque es la, es, en muchas ocasiones las notas de concepto son la manera en que eh, tu organización se da a conocer con un donante. O sea, es, la, es la, como la primera carta de presentación, sea que la envíes por un email, que la presentes a través de su portal dentro de los requisitos que ellos solicitan o que este, la incluyas en un portafolio de proyectos, ¿no? Eh, que, que tú lleves y se los, eh, se los presentes en una reunión. Entonces, es una manera muy este, eh, importante de hacer una primera presentación de tu idea y de hacer una presentación de tu organización. Ajá. Eh, también te ayudan a, a organizar el, el, el proyecto de manera anticipada eh, usando la teoría de cambio, que se acuerdan, la, re, la revisamos y la trabajamos, y discutiendo los resultados, como te obliga este formato a pensar de manera muy estratégica, o sea, no tienes el espacio para escribir demasiado, para este, elaborar demasiado, entonces tienes que ser muy, con, muy concreta en pensar qué quieres lograr y cómo vas a comunicar lo que quieres lograr. Entonces te ayuda mucho a organizar tus ideas ¿no? este y, y el proyecto de manera anticipada. Y también te ayuda a compartir este, con otros potenciales aliados u otros potenciales donantes este, el, el concepto del proyecto eh, y a buscar, a, a, a, digamos, adhesiones al proyecto de una manera más sencilla que explicar o enviar un documento de, de muchas páginas, ¿no? Entonces, como ustedes recordarán, el... Este, hablamos un poquito sobre la, la importancia de investigar al donante y hablamos un poco sobre los distintos tipos de, de donantes o de agencias de financiamiento, no todos son donantes, no, no todos dan subsidios, este, digamos, a, eh, como grants o, o este, becas o, o como se conoce en México, recursos a fondo perdido. O sea, este, hay también quienes invierten y hay también quienes dan préstamos. ¿no? Entonces, dentro de toda la, la gama de financiadores, este, debemos de investigar quiénes son, eh, debemos de entender más sobre sus motivaciones, este, para que entonces la idea del de proyecto, eh, ahí se cortó una, una palabra, la, para que la idea del proyecto se acorde también con ese perfil del donante. ¿no? Es importante que nosotros hagamos un match de lo que estamos queriendo hacer eh, con lo que el, el donante quiere lograr. Ajá. Este... Si ese match no existe, ni siquiera para qué intentar presentar un concepto. Eh, eh, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, nos interesa la conservación marina eh, y vemos que el donante también da apoyo a, a cuestiones marinas, pero a lo mejor el donante dice, yo solamente quiero apoyar el tema de contaminación y nosotros queremos, eh, no sé, trabajar temas de, de no sé, de restauración o manejo de especies o conservación de ciertas especies. Y, y si nosotros no tenemos ese match, aunque pareciera que nos interesan las mismas cosas, eh, es probable que, que nuestra nota de concepto no vaya a ser considerada. Entonces, es, el paso número uno es conocer bien al donante. El paso número dos es tener unos buenos aliados. ¿Por qué? Porque en las notas de concepto tú también vas a presentar con quién. ¿Y con qué capacidad tú vas a lograr el proyecto? Y la verdad es que hoy por hoy, este, es una cosa que los donantes se fijan mucho, es eh, la capacidad de la organización. Este, y si tú dices, bueno, además de, de, de mí, este, estoy trayendo cofinanciadores o estoy trayendo organizaciones que complementan mis habilidades y esto es una coalición o tengo unos aliados, eso te va a ayudar muchísimo este, a respaldar la, el, la idea del proyecto. Después tienes que tener tu cadena de resultados, o sea, tu, el, el esfuerzo que hicimos para, para generar nuestra teoría de cambio, si recuerdan, es un ejercicio previo a escribir la nota de concepto. ¿no? Muchas veces pensamos que todo lo anterior que acabo de decir se hace después, o sea, que uno solito casi que escribe la idea y después este, eh, intentas ver este, cómo, luego cómo le, le escriben los resultados cuando te dicen que adelante con la propuesta y demás, ¿no? En este caso, este, mi recomendación es al revés, o sea, hay que trabajar la cadena de resultados y si ya después que tenemos todo esto, entonces sí, ponernos a elaborar la nota de concepto. Uh -huh. eh, el tener las notas de concepto también nos ayuda como a ir eh, dentro de nuestra propia organización, este, actualizando nuestras ideas de proyectos. O sea, es decir, no tenemos que esperar a que haya una oportunidad de financiamiento para presentar una, una nota de concepto. Este, eh, digamos o para elaborar una nota de concepto al interior de nuestro equipo nosotros podemos empezar a trabajar con esto en cualquier momento a principios del año este, y saber bueno para el tema del no sé este eh, de educación ambiental para el tema de eh, conservación o monitoreo para cualquiera de los temas y programas que tenemos deberíamos de tener Notas de concepto elaboradas. No estar esperando a que llegue la oportunidad del donante para correr y escribir un proyecto. Este, si nosotros ya tenemos ese marco lógico hecho para el programa, si nosotros ya sabemos las metas que queremos alcanzar, si nosotros ya sabemos con qué aliados vamos a trabajar, es mucho más fácil responder rápido a una solicitud de, de financiamiento o a una oportunidad. Y lo único que tenemos que hacer es mantener esas notas de concepto este, actualizadas. Ajá. Y bueno, después de, de tenerlas, obviamente son la base para la elaboración de un proyecto completo este, eh, y la propuesta completa, ¿no? Eh, las solicitudes distintas, o sea, puedes escribir, eh, digamos, no solamente una propuesta, sino varias solicitudes a partir de este, tener una, una nota de concepto ya elaborada y acordada internamente. ¿Qué tipos de instituciones solicitan notas de concepto? Como les decía, pues las fundaciones privadas que son más profesionales, o sea, eh, algunas que se han ido eh, sofisticando cada vez más, que tienen mucha demanda, que tienen programas en muchas regiones del mundo, este, ellas este, están optando por tener estos formatos. Eh, las agencias de desarrollo bilaterales, ¿no? Este, también eh, muchos, eh, los alemanes solicitan notas de concepto iniciales o USA también. Eh, y cada uno tiene su formato. O los fondos multilaterales como el GEF o el, el, el GCF, ¿no? El, el Fondo Verde para el Clima, ellos también tienen un formato. Ustedes van a ver que la complejidad de los formatos de las notas de concepto va aumentando conforme también Aumenta, digamos, el, el tamaño de los fondos o el tipo de institución que solicita. Es muy diferente una nota de concepto solicitada por una fundación privada, a veces de una página o tres páginas, a una nota de concepto del GEF o del GCF, que ya a veces son de ocho o diez páginas, aunque son todavía notas de concepto. ¿no? Entonces, también tenemos que conocer muy bien las, digamos, el, el, los formatos y lo que cada una de estas instituciones nos van a pedir. Eh, es menos común este, que encontremos que soliciten notas de concepto, eh, fundaciones este, que, por ejemplo, que son fundaciones muy tradicionales o pequeñas o fundaciones familiares o incluso este, fundaciones que lo que hacen es que ellos van y buscan a, sus, a quienes quieren darles fondos y solicitan la aplicación directamente de la organización. Esas fundaciones eh, generalmente no tienen ese mecanismo. Y tampoco los fondos de impacto. Generalmente los fondos de impacto lo que hacen es que codiseñan los proyectos con los beneficiarios. Eh, entonces, bueno, esto es lo que les decía antes, ¿no? No todos los donantes tienen formatos para notas de conceptos. Es, es muy importante este cuando, bueno, más bien, cuando los donantes no tienen ningún eh, formato y te piden una nota de concepto, aquí les, yo les voy a presentar pues lo que ustedes deberían de poner en esa nota de concepto, ¿no? O sea, es... Lo mínimo que tiene que estar en una nota de concepto que tú puedes hacer dentro de tu organización pues, habiendo o no oportunidad de financiamiento o que puedes usar para presentar a cualquier donante que te pida una nota de concepto aunque no tengan ellos un formato. Cuando el donante tiene una guía para su nota de concepto es súper importante que lean muy, muy bien cada una de las secciones. Eh, a veces no son tan buenos para explicar ellos en lo que quieren decir este, y, y se queda mucho digamos a la interpretación de uno pero es, es, es muy importante que tomen el tiempo para revisar muy bien eh, lo que ellos están solicitando en con, cada una de las secciones ¿no? eh, generalmente la nota debe de incluir todos los aspectos de un proyecto completo pero en una de, en un formato muy cortito de una a tres páginas y bueno ya les decía esto de del tamaño de notas de concepto en donantes más grandes, ¿no? Eh, es muy importante que se tome suficiente tiempo escribir esto, ¿por qué? Porque a la hora en que si nos dicen que sí, ¿verdad? Y muchas veces ver, eh, uno le pone mucha crema a sus tacos, como decimos en México, a la hora de escribir una idea, ¿verdad? Porque la estamos vendiendo, y después a la hora que ya escribimos el proyecto nos damos cuenta de que ofrecimos demasiado con pocos financiamientos, o sea que pusimos un presupuesto muy bajito o que se nos olvidó meter un objetivo, o que en realidad este, eh, lo que se puso en el proyecto no era la prioridad y nos gustaría cambiar la idea completamente. Eso realmente ya no se vale. O sea, se ve muy mal que tú escribas una nota de concepto, que digas voy a pedir eh, 100 mil dólares, voy a hacer esto con estas organizaciones, y que después cuando mandes la propuesta completa pidas más dinero, este... Eh, cambien los objetivos o los aliados ya no sean los que tú dijiste. Eso se ve fatal. Este, eh, yo, eh, muchas veces nos pasa también porque el plazo entre que presentan la nota de concepto y se somete al proyecto a veces es largo y pasan muchas cosas en el medio. ¿no? Este, a veces puede ser meses entre que presentaste la nota de concepto, te la prueban y reciben el proyecto completo. Entonces, es, es muy probable que las cosas han cambiado, pero debes de tratar de ser lo más fiel que puedas a la idea original, porque si no, sí se ve muy mal. Entonces, bueno, aquí les quería yo mostrar algunos puntos de acceso, nada más como ejemplos de cómo las fundaciones están, este, tienen este, este tipo de, de mecanismos para ingresar este, de ideas o conceptos. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a checar aquí, por ejemplo, el de la Fundación Packard. Esa es una fundación bastante tradicional que sí tiene este, un plan estratégico, ¿verdad? Muchas veces las, cuando uno entra a, las, a, las, a, a, a, las, a los portales de las fundaciones, eh, se va muy, uno muy rápido a lo que uno quiere leer y ver y no hace el, el trabajo de revisar y leer cuidadosamente, aunque ellos te dicen, ¿no? Te dicen, visita nuestra base de datos de becarios y este, de becas, eh, revisa qué, qué nos gusta dar y qué no, etc. Entonces, realmente se debe de invertir un muy buen rato en cada una de las fuentes potenciales de financiamiento para conocerlas y entenderlas bien. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar aquí donde nos habla de eh, ciencia y conservación, ¿no? y nos dice, este, sol, presenta una solicitud. Ajá. Si se dan cuenta aquí, lo único que nos da de oportunidad es escribir 500 caracteres. Y ese es lo único que nos da de oportunidad esta fundación. Esta fundación nos dice, deme tu nombre, tu email, tu organización, en qué, pro, en, en qué este, área programática estás interesado y dime qué es lo que quieres. Ajá. Disculpa, Rosy, este, uh, solamente vimos el PowerPoint. Creo que tienes que compartir la pantalla de Safari. Disculpa. Ah, también? Mm -hmm. Ah, ok. A ver, yo estoy aquí muy feliz, este, pero no se mantiene mi ah, new share. Okay. Ah, ya, yeah, ok. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ah, perfecto. Yo estoy aquí, hablé y hable. Pensé que se veía mi pantalla sí o sí todo el tiempo, pero ya me di cuenta. Ok, entonces me regreso. Este ¿y será que tengo que a ver. ¿Se sigue viendo? Sí. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, bueno, entré aquí, el, el link que tengo este, me llevó aquí, ¿verdad? Es para los que buscan, los que buscan financiamiento. Uh -huh. Y después, eh, lo que yo les decía es que, bueno, acá te van dando, te va diciendo qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y te dice claramente, antes de que mandes una solicitud, revisa los, los, este, los objetivos estratégicos, las áreas de enfoque, ¿no? de tu área de interés. Si nosotros realmente, o sea, aquí nos lo están diciendo, pero muchas veces no lo brincamos. O sea, realmente tenemos que hacer eso, tenemos que ir y leer los documentos. También nos dice, visitan nuestra base de datos de los becarios anteriores. ¿Por qué, por qué nos dice esto? Porque si nosotros vemos el tipo de, de proyectos que ellos financiaron, nos damos una idea del tamaño de los fondos que ellos Um, dirigieron a tales o cuales proyectos y, y qué tipo de proyectos a ellos les interesan más ¿no? entonces bueno básicamente lo que les estoy diciendo es que hay que eh, invertir bastante tiempo en conocer la, la institución esta por ejemplo aquí te da la oportunidad de entrar a presentar una solicitud y si se dan cuenta aquí lo único que nos da de oportunidad es escribir 500 caracteres para dar nuestra idea Ajá. Entonces, este es un extremo eh, que se los quería poner porque algunas fundaciones tienen este tipo de, digamos, de eh, puertas ajá, que son muy, muy difíciles de penetrar ¿no? porque eh, aunque uno haga una idea de proyecto que suena muy eh, apropiada para la fundación, eh, si uno no tiene otros eh, vínculos con la fundación, si uno no ha hecho un contacto previo con la fundación, si uno no ha platicado con alguno de los oficiales de la fundación anteriormente este, o le ha hecho llegar a la fundación algo de información, es muy difícil que la fundación vaya a leer lo que nosotros le, metemos, le ponemos en este portal y que además lo que le vayamos a proponer en este portal sea algo relevante y oportuno para la fundación. Este, la oportunidad en que consiste en que eh, nosotros debemos de conocer, por ejemplo, cuáles son los ciclos de financiamiento de la fundación. Si la fundación tiene eh, ciclos que van de enero a diciembre, o si tiene ciclos que empiezan a medios de año, o si empiezan a septiembre, etc. ¿no? Entonces, eh, lo que les quiero decir con esto es que las notas de concepto es solo un... Eh, un elemento de todo lo que nosotros tenemos que hacer para tener éxito en la gestión de financiamiento Ajá. voy a regresarme a la pantalla del, eh, del, de la presentación y dónde quedó? ¿ahora cómo le hago a Erin? ahí está y nos vamos a ir a, a otra ah, voy a, eh, me dice si se sigue viendo Erin o si ya no se ve Uh, este si sí, vimos este tu pantalla de internet, okay. El browser, o sea que se está este cargando. Uh -huh. A ver si entra, ya se tardó mucho. Mm. Se está tardando un poco. Esa. Ah, aquí está. Este es de la Fundación MacArthur. Ajá. Uh -huh. eh, algunas fundaciones tienen ahora esta, este sistema. Es un sistema en el que tú te tienes que registrar primero y después ya que te registras, entonces te da acceso a que puedas llenar una, un, una, este, una nota de concepto. Eh, todas estas estas donantes lo que tienen es que han, han creado eh, eh, eh, formatos que se llenan en línea ajá, y que bueno que los puedes ir guardando eh, ahí y que ellos pueden entrar y, y, re, y dejarte notas de observaciones es un poquito más interactivo ellos te dejan notas de observaciones sobre tu idea eh, y puedes estar digamos acumulando diferentes ideas mientras tú tengas diga, este tu, tu espacio dentro de la fundación no o sea este generalmente tú puedes regresar y ver que tu idea a lo mejor fue revisada por algún oficial y fue descartada y a veces te ponen la razón, ¿no? O simplemente te dicen, bueno, pues no, no, este, eh, no cubrió las, los requisitos que buscábamos o lo que sea, ¿no? Pero no te, no te limita a que puedas presentar otras. Entonces se va creando una especie de, de como al archivo eh, histórico de las interacciones que tú tienes con la fundación a veces ellos eh, eliminan algunos de estos documentos este también si pasa mucho tiempo pero es una manera en que las las fundaciones como que están tratando de establecer una relación más cercana con la con, con los potenciales beneficiarios Ajá. me quiero regresar eh, a ver si puedo regresarme rápidamente aquí a la página. Aquí está. Uh, porque quiero que vean un poco también cómo esta fundación, porque esta fundación eh, es una fundación que era muy tradicional, que apoyaba mucho conservación, apoyó mucho, mucho trabajo eh, por muchos años de conservación. Y muestra, y es una líder, digamos, dentro del sector de las fundaciones privadas acá en los Estados Unidos. Y lo que quiero es que vean cómo ellos han ido haciendo cada vez y cada vez más sencilla y a, y a veces difícil las, la, su página, ¿no? Eh, por ejemplo, es difícil ver, bueno, aquí, aquí dónde, ¿a dónde me voy si yo quiero aplicar para financiamiento? Es difícil, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, lo que hacemos es que buscamos aquí y fíjense cómo tienen... Ahora, dividido el tipo de financiamiento que dan, Ajá. lo que ellos llaman las grandes apuestas con solo cuatro temas. Uh -huh. Esto que ahora son los premios y que varias eh, organizaciones están generando este tipo como de, de premios de, de, de grandes re, de este financiamientos. Estos son proyectos de 100 millones de dólares por proyecto, ¿no? Y eh, las inversiones de impacto. Ajá. Entonces, era lo que les platicaba durante las sesiones aquí en, la, en, en, en Colorado, que las fundaciones también están cambiando y diversificando la manera en que ellos están trabajando. Están haciéndose mucho más específicos, ¿no? Eh, ya no existe el concepto de conservación aquí o de environment, ¿no? Es eh, totalmente dirigido al tema de clima. Eh, justicia criminal y, y los retos nucleares. O sea, imagínense los, los temas de, de la fundación. Y acá son estas becas enormes y este y los... Entonces, si yo entro y me registro a la fundación con una idea de proyecto, tiene que estar sobre la base de esto. ¿Ajá. Tiene que ser sobre la base de esto, no sobre la base de lo que yo quiero este, presentarle, porque pienso que la fundación se va a interesar en mí nada más. Porque, no sé, este, trabajo en, en, me, en medio ambiente, ¿verdad? Y, y algo tiene que ver con el clima, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí, ver a quiénes les financiaron, ¿no? Qué tipo de financiamiento fue, eh, ¿no? Y si se dan cuenta, mucho tiene que ver con gestión, con... Entonces, eh... Estos, estos ejemplos que les estoy dando es porque eh, me interesa que les quede muy, muy claro la importancia de antes de escribir una nota de concepto para un donante o antes de entrar a su portal y llenar una forma para el donante, es que deben de conocer completamente si hay un match entre ustedes y el donante. Aquí les dejé otras dos que ustedes pueden también revisar, este, pero más o menos en el mismo estilo para que ustedes conozcan este, cómo, cómo son estos portales que ahora están haciendo todas estas fundaciones. Y bueno, pasando a qué es lo que debe de incluir una nota de concepto, qué es lo que debemos de poner en estas eh, una, tres páginas. Uh -huh. Pues obviamente eh, eh, el título va a tener mucho que ver con cómo atraigamos la atención de quien lo va a leer. Eh, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio de buenos títulos. Pero pues debe ser muy, muy atractivo, corto, ¿no? explicar el propósito del proyecto en una frase. Eh, la sección de antecedentes o descripción del problema es también muy importante. Eh, tenemos que entrar luego, luego a decir qué es lo que queremos lograr con el proyecto. Muchas veces nosotros que estamos a veces formados en ciencia o somos biólogas, Dedicamos este, una muy buena parte de lo que llamamos la introducción, ¿verdad? Este, con datos de referencia, ubicación de la región, la latitud, la longitud, el número de especies. Y bueno, entonces este, ocupamos tres párrafos y antes de llegar a decir lo que queremos hacer. En, en las notas de concepto es un poco al revés. Tenemos que entrar directo eh, lo más pronto posible a decir qué queremos hacer y después dar los datos de referencia. Que, que hagan este, eh, relevante el problema, pero no dar muchos datos de contexto. O sea, no se necesitan tener toda la importancia de la biodiversidad de un lugar para saber que es importante el proyecto. ¿no? Este, tenemos que ser eh, muy concretos e ir muy rápido a lo que queremos lograr para llamar la atención de quien está revisando la nota. Eh, después tenemos que entrar luego, luego, a, a eh, digamos, después de decir este es el problema, este es la, eh, lo que queremos lograr en términos amplios y generales, entrar a, a cómo lo queremos lograr. ¿Cuál es el cambio que nosotros queremos lograr? ¿Qué intervenciones vamos a hacer? Este, ¿Cuál es la innovación de lo que nosotros vamos a hacer? Eh, y poner el, el, la cadena de resultados, ¿no? En la teoría de cambio, este… La teoría de cambio puede ser puesta en una tabla, puede ser puesta en un diagrama, puede ser puesta en un párrafo más una tabla. Eh, hay muchas maneras en que ustedes pueden poner esto, pero el chiste es que, sea, que se pueda leer muy rápido y que sea muy claro ¿no? Este, qué es lo que se quiere lograr. Eh, escribir un poco sobre la capacidad de la organización y los aliados es muy importante, como les decía antes. Eh, también en eso se fijan los donantes, es quién me está presentando esta propuesta. y es eh, también importante que cuando ustedes manden esa nota de concepto, se aseguren que algo de información sobre ese proyecto o sobre la idea o sobre antecedentes eh, de esfuerzos que ustedes han hecho, este, estén disponibles en, en su sitio web, este, porque que lo primero que va a hacer el donante es ir y buscarlos a ustedes en, en, en las redes, ¿no? Y ver si, si ustedes dicen, no, es que nosotros hemos trabajado en este tema o tenemos tales expertos, pues quieren ir y ver algo donde se hable un poquito de eso, ¿no? O una nota de prensa o algo. Entonces, es muy importante también que lo que ustedes pongan en las notas, este, eh, sobre todo cuando se refiere a la capacidad de la organización, haya una manera en que el donante de manera indirecta, a través de sus páginas web, de ustedes puedan como hacer esa constatación de que efectivamente este, esa, esa capacidad existe. ¿no? Eh, luego una pequeña sección que es muy importante, que puede ir al principio o puede ir hacia, hacia el final, que es decir es, eh, cómo, cómo lo que nosotros estamos haciendo, proponiendo, va a contribuir a la estrategia del donante. Y ahí es donde tenemos que buscar como las palabras claves que ellos usan en sus documentos de estrategia, o este, en, en donde nos dicen sus prioridades para casi, casi que escribir las mismas palabras que ellos ponen ahí, ¿no? y decir, bueno, este proyecto contribuirá a que la Fundación Fulanita este, logre su meta propuesta al 2030 de reducir en, en tal porcentaje la deforestación eh, en las, eh, provocada por las cadenas de suministro, talala. ¿no? O sea, tenemos que ser... Usar las casi las mismas palabras que ellos han puesto en su estrategia y entonces ellos van a hacer ese clic y decir, ah, ok, perfecto, este, ellos están queriendo contribuir a esto que para nosotros también es importante. Eh, sí, y, y bueno, y, y otras secciones muy cortitas pueden hablar sobre la sustentabilidad y el monitoreo del programa, ¿no? Este, eh, cómo se puede escalar. Eh, por eh, cómo se piensa este, darle seguimiento a largo plazo, ¿no? Y qué este y, y qué tipo de acciones se van a hacer eh, para poder asegurar que los resultados se están logrando. Y después un presupuesto que debe ser muy muy general en esta etapa, este a veces es solamente decir la cantidad que estamos pidiendo eh, y la contraparte que tenemos, pero también este a veces se puede poner un poquito más sobre por ejemplo eh, si se usará para qué tipo de rubros, ¿no? si, eh, si se usará para asistencia técnica, para eh, inversión en campo, infraestructura, o qué tipo de, de utilización se, se está pensando dar al, al presupuesto. Entonces, bueno, aquí para interactuar un poquito, este, les voy a poner aquí en la pantalla una serie de títulos y ustedes este, me van a, eh, vamos a interactuar un rato para, para que me digan cuáles ¿Cuál de estos títulos ustedes consideran que sería mejor, son mejores y por qué? ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, tenemos este título, Tras las huellas del jaguar, un programa de conservación y monitoreo participativo. Asegurando el hábitat crítico de la cebra grevi en el norte de Kenia. Algunos de estos proyectos existen, ¿eh? Uso de teledetección en poblaciones de pantera Oca de Centro, onca de Centroamérica. Pescadoras y empresarias, fortaleciendo redes femeninas de acuacultura sostenible en Panamá. Producción de camarón en la costa de Panamá con enfoque de género para mejorar la adaptación al cambio climático. Osguana salvaje, niños por la conservación. Alianza SAVE, sostenibilidad, adaptación y valores ecosistémicos en Chile. Eh, y ya. Entonces abrimos los micrófonos y a ver este cuáles de cuál cuáles de estos títulos les pareciera eh, que informa más a un a un potencial donante o, o, o, o habla más sobre el proyecto que se quiere, que se quiere lograr, porque podría ser un buen buen título, ¿Cuáles otros pudieran ser menos atractivo, y propósito son los tres componentes. No es el del camarón. Ahí es que tienen las palabras apropiadas, todas, pero realmente eso no nos dice nada aparte de dónde es. ¿Cómo que va a ser? Activo, corto y propósito. es lo que tiene? Que se como que todo lo que le depresiona, bueno, por la física. ¿Las y empresarios? Pero no es corto. Pero te quedas con la primera parte. Ah, con las primeras? Ajá. Se O sea, eso te se trae, trae queda. Ajá. No es sé. Una sugerencia sí. para las que van compartiendo, este, el equipo de Night también. Uh, si tienen ideas, este por favor de acercarse al micrófono para que todos puedan escuchar. Gracias. Hola, a mí me parece que el, el título de Botswana Salvaje, Niños por la Conservación, es corto. Te habla de la urgencia de, de, de incluir a las nuevas generaciones en esa eh, visión, pues, de cuidado y de protección de las especies y del entorno. Pero también eh, alcanzo a ver que, que no solamente son, son niños, ¿no? Botswana salvaje también habla seguramente de, pues, de la realidad que se vive en estos territorios y que incluye también eh, la realidad de las mujeres, ¿no? Cuando hay niños, también hay mujeres. Para mí, ese título me parece eh, muy motivante. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué otros comentarios y algunas otras? Eres, ¿Quieres hablar? Sí, Rosy. Los estoy analizando. Bueno. A mí el que me gustó fue el de Tras, la, tras las Huellas del Jaguar, un programa de conservación y mon, monitoreo participativo. Porque me hace así como que te llama la atención de que vas a, a estar este, siguiendo, o buscando, no sé, un jaguar así ese título inicial, pero luego este te lleva a saber que es un programa donde vas a estar conservando precisamente el jaguar, pero mediante un monitoreo participativo. Esto a lo mejor incluye este, la participación de las comunidades de no sé, de la población, de todo aquel que esté interesado. Entonces fue el que a mí se me hizo interesante. ¿Alguien más quiere comentar sobre los títulos? Eh, a mí me gusta el de producción de camarón en la costa de Panamá. Creo que es claro en el... el se va a utilizar el enfoque de género, para quién va dirigido, eh, de qué se trata, y además aporta la adaptación al cambio climático. Me parece muy completo y como que no deja... Mucha duda eh, interesante y bueno el cambio climático llama en todas partes. Gracias. Gracias. Lindsay, tú quieres opinar algo? O si ¿sí los ves los títulos o solo nos Este es un... <risa> el este es un... <risa> bueno este entonces sí miren. Eh, las, la cuestión de los títulos es importante porque muchas veces eh, queremos poner todo lo que queremos hacer en el título y ahora hay como una tendencia eh, a tratar de hacerlos más cortitos y más de punch. Yo lo que les podría decir es que depende mucho para quién es, eh, otra vez, a quién se le va a presentar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un donante que eh, su background o su, digamos, su... Los, los revisores van a ser eh, gente que, por ejemplo, está más en el tema de la ciencia. Pues a lo mejor el de uso de teledetección en poblaciones de Pantera Oca en Centroamérica es más apropiado. ¿no? Pero si nosotros queremos que, eh, eh, pensamos que un donante que, por ejemplo, puede ser un donante individual o puede ser una fundación privada que está un poco más interesada en, en, en cómo este, participa la gente, en cómo, ¿no? Es, tras las huellas del jaguar, un programa de conservación y monitoreo participativo. Estos dos, estos dos títulos se podrían aplicar al mismo proyecto. Ajá. Este, uno nos habla un poco como del enfoque de que van a involucrar a la gente y que va a tener actividades de campo. Y el otro nos habla un poco del método específico ¿no? de, de, este, de, la, de, de detección Entonces, eh, lo que les quiero decir es que, a, a, a, los títulos los tenemos que pensar también en eh, mucho con respecto a quién le vamos a dirigir este, eh, la solicitud, ¿no? Y que quienes lean este título, pues imaginémonos quiénes son los que leen la, la, nuestra nota de concepto, si van a ser científicos, si van a ser gente que no conoce del tema y entonces para qué usamos este conceptos rebuscados, si van a ser este, filántropos, que lo que más les interesa es como ¿En qué vas a usar mi dinero y qué resultados vas a tener? O si hay gente que se necesita más bien como inspirar. Entonces, yo sé que es difícil porque muchas veces no tenemos el acceso a, a, a todo esa digamos, bajaje, pero nos podemos dar cuenta también por el tipo de proyectos que han apoyado. O sea, muchas veces estos títulos, eh, eh, a veces uno ve proyectos que se apoyan con, con títulos que no dicen mucho, este, así como este del Bosguana salvaje, niños por la conservación. O sea, dice mucho, pero a la vez no dice mucho, ¿no? Eh, habla como de, pues quizá es un programa de educación, quizá es un, ¿no? Pero la región es interesante, o sea, pero es inspirador quizá, ¿no? Ahora se está usando mucho, cosa que a mí no crean que me, me, me gusta demasiado y pienso que a los donantes tampoco, en general. Pero se está usando mucho el tratar de usar como estos acrónimos, ¿no? Que, como el último que les puse ahí Alianza Safe, no? Entonces a veces ustedes ven, en, sobre todo en, en coaliciones y demás, que, que tratan de buscar acrónimos que expliquen el proyecto para que después el proyecto tenga un nombre corto que todo el mundo lo conozca, no? Este por el nombre corto, eh, pero a veces por estar buscando el acrónimo que, que, que rime con lo que queremos hacer, digo, salen unos nombres rarísimos, no? Entonces tampoco esforzarlo demasiado. Eh, pero sí, sí es importante el título porque es la primera, eh, o sea, la primera reacción que vamos a lograr de interés va a ser con el título, ¿no? de, de nuestro proyecto. Eh, y generalmente es algo que hacemos hasta el final, o sea, le pensamos el título al final, lo cual no está mal, pero incluso hacer un este, ejercicio de poner tres, cuatro o cinco títulos en el grupo de trabajo y, y, este, y, y revisarlo es importante, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que les quiero mostrar es un poco eh, la estructura de estas notas de concepto y cómo, se, eh, cómo son un poquito diferentes según para quién van dirigidas. Ajá. Este, entonces voy a irme a otra pantalla y la voy a compartir. Así como lo que ustedes me dijeron que debo de hacer. Bueno, no sé cómo. A ver... Um. Este, entonces Ahí ahí ven la pantalla? Sí, va Entonces, bueno, esta es, una, esta es una nota de concepto eh, hipotética este, hecha justo para un ejercicio de, de capacitación. Pero se pueden dar cuenta cómo en una sola página eh, está incluido prácticamente todo lo que estábamos hablando. ¿no? El título nos habla de lo que se quiere lograr y eso es importante, este... Mejorando la vida de los trabajadores, ¿no? O sea, cuál es el, la idea, la visión global de este proyecto, está aquí claramente puesta. Eh, inmediatamente después nos dice cuál es el objetivo de este programa, ¿no? Nos repite un poquito el, el título y nos dice el cómo, ¿no? Este, mejorando a través de mejorar... Eh, el cumplimiento de las leyes laborales en, en sectores específicos de la agricultura de Nicaragua. ¿no? Queremos mejorar la vida de los trabajadores agrícolas a través de hacer esto. Entonces, es muy claro, conciso, nos dice muy rápido lo que quieren hacer. No tuvimos que leer todo sobre cuáles son los problemas de los trabajadores, no tuvimos que leer todo sobre Nicaragua, no tuvimos que leer, no. O sea, ya aquí eh, directamente... Y después aquí este, nos vamos también directamente a la estrategia, ¿no? este ¿Cómo lo vamos a lograr? Si nos, esto es porque lo pusieron todo en una sola página. Este, ahora vamos a ver algunos donde, sí, si, eh, en dos o tres páginas tú puedes escribir un poquito más, ¿no? Pero bueno, aquí directamente nos vamos a la estrategia. Ajá, eh, y describimos entonces cómo es que se va a lograr mejorar esa vida de los trabajadores este, agrícolas, ¿no? Y describimos más el, el, la estrategia. ¿no? Entonces aquí hablan de los derechos, la facilitación de la creación de trabajos decentes, ajá, la habilidad para generar ingresos a través del desarrollo comunitario, la competitividad en el sector agrícola. Y, y dicen para eso, ¿no? Vamos a este, atender los retos eh, que se generan de... Eh, conocer las leyes de, de laborales. ¿no? Entonces, no voy a leer todo lo que está aquí escrito, solo les quiero dar como ejemplo de cómo están ellos aquí eh, describiendo específicamente la estrategia. Y aquí eh, describen entonces eh, las actividades concretas que van a hacer y los tipos de productos. ¿no? El resultado general sería este, aquí le faltaría este ejemplo. Eh, para poder ser sistemático con nuestra teoría de cambio, eh, la, lo que serían los resultados esperados, ¿no? Y eh, un resumen del eh, presupuesto. Ajá, entonces ven aquí que está, eh, ¿para qué se va a usar? En manera muy, muy concreta. Eh, aquí en este caso no tienen ellos contraparte, pero sí yo les recomiendo agregar la contraparte, ¿no? O sea, ¿en qué otra cosa se, va, se podría usar? Entonces, este es un ejemplo y les voy a enseñar otro. Este es un ejemplo de una nota de concepto que hicimos en, eh, en CIPAM para una fundación y que fue exitosa. O sea, que sí, si, eh, la fundación la aceptó y nos solicitó que escribíamos que un proyecto completo. Y esto es más o menos lo que les decía, ¿no? O sea, eh, aquí hablamos lo que queremos lograr, construir una red de apoyo al ecoturismo resiliente en la, en la cuenca del Amazonas y eh, cómo lo vamos a hacer combinando las eh, prácticas eh, de turismo comunitario con eh, alianzas del sector privado. ¿no? Entonces, esta es la parte de innovación que estábamos proponiendo en este proyecto. Uh -huh. Aquí entramos escribiendo el, el, el, la, los antecedentes, ¿no? la razón por la cual queremos este, trabajar en esto. Uh -huh. La justificación de por qué queremos trabajar en esto, la necesidad de apoyo para esta estrategia, eh, la visión a largo plazo y luego aquí está la cadena de resultados, ¿no? El propósito global, eh, los resultados en concreto, y las actividades. Entonces una tablita así ayuda mucho a que el donante vea muy rápido lo que tú quieres hacer y qué es lo que tú quieres lograr como resultado. Uh -huh. Luego hablamos un poco sobre quiénes somos nosotros, el centro, nuestros aliados, ¿no? con quienes trabajamos en la zona y cuánto le estamos pidiendo a la fundación, por cuántos años y para qué. Ajá. Entonces, en dos páginas, eh, básicamente escribimos eh, todo lo que queremos lograr de un proyecto eh, de manera corta, sintética y directa. ¿no? Este, el uso de estas tablitas ayuda muchísimo. A, a, como les digo, este, que el donante diga ok, perfecto, lo que quieres hacer es esto esta es la razón por la que lo quieres hacer este eres tú y eso es lo que me estás pidiendo uh -huh. y luego les quiero mostrar entonces eh, eh, otros dos ejemplos que son um, más como cómo podemos usar notas de concepto en otro tipo de formato ajá uh -huh. Entonces, por ejemplo, esta es una nota de concepto que no está hecha para ningún donante en lo particular. Es una nota de concepto que la institución este, está haciendo para, para buscar donantes, financiadores. Uh -huh. Y lo que hace es que lo incluye en un portafolio de proyectos. ¿no? Entonces, este, más o menos los la las, las mismos conceptos. Este, aquí ellos ponen los resultados que quieren lograr en... Eh, ¿Sí lo están viendo? ¿Sí, verdad? ¿O no? ¿Sí ven el, sí ven el, sí ven el, este, lo que les estoy explicando, ¿verdad? Del. Uh -huh. ¿Quieres? Eh, okay. Sí, exacto. Sí, entonces, bueno, esto es nada más para explicarles cómo se pueden usar las notas de concepto en, en, um, en portafolios de proyectos. Ajá. Entonces, este es un portafolio de proyectos. Eh, aquí habla de, de qué se trata. Bueno, es básicamente de, eh, agricultura familiar este, y soya. Y aquí habla en particular de, de qué es lo que quieren lograr. ¿no? Aquí están los resultados otra vez en listados. Eh, los resultados en, en, en general para la parte de gobernanza. Los resultados a nivel de producción, a nivel de conservación. Los números, este, rápido que se pueden revisar, ¿no? Eh, y qué es lo que se está pidiendo. Uh -huh. eh, esto es una, es un libro que se elaboró para solicitar inversionistas, ¿no? Entonces aquí se habla, bueno, cómo es que una empresa se puede involucrar. Y aquí está una, una lista de un menú en cómo se pueden involucrar y los socios, ¿no? El contacto para que lo puedas buscar. Entonces las notas de concepto se pueden usar. También en un formato así, este, en, en un formato más abierto para poder llamar la atención y atraer interés de, de donantes en lo general. ¿no? Este es otro ejemplo similar también de una, de una organización que busca eh, financiamiento para desarrollar eh, un sector de, de resina de pino con ejidos y comunidades en México. Y entonces tienen este cuadernito que es también muy sencillo, donde dan una introducción de quién es la institución. Nuevamente se habla de, eh, digamos, la razón, la justificación de por qué queremos lograr esto, qué queremos hacer, cuál es nuestra estrategia ajá, eh, y cómo, digamos, este, eh, cómo es el modelo de negocio en este caso. Y el impacto que se quiere lograr. Ajá. Aquí con los datos concretos, qué es lo que se ha logrado y qué es lo que se quiere lograr. El cambio esperado. En este caso tiene una sección de riesgos. Y después hablar quiénes son, ¿no? Lo que les decía, o sea, es muy importante decir quiénes somos. Entonces, si ven, aunque son formatos muy diferentes eh, y usos muy diferentes de los conceptos de proyectos, nosotros podemos usarlos para distintas eh, maneras de comunicar sobre nuestro proyecto, podemos tenerlos ya preparados para presentar, este, eh, digamos, en, en, en, eh, o sea, acordados internamente en el equipo. Y entonces es muy fácil que podamos nosotros de ahí derivar eh, el uso en, en distintas cosas, ¿no? Y este es una, un ejemplo de una pequeña notita de concepto en 500 caracteres. Eh, ustedes, eh, la, mi sugerencia es que traten de hacer ejercicios como este, de tratar de escribir en un párrafo lo que quieren hacer. Entre más ejercicios como este ustedes hagan, más habilidades se van a generar para poder explicar en, en, en pocas palabras su proyecto y no perderse en, en muchos eh, datos y contenido de de contexto. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, en este caso dice, evitando la extinción de la calandria amarilla, una estrategia de participación social, se llama el proyecto. Entonces estamos diciendo que es el resultado que queremos lograr. tenemos sí. hemos elegido verde. Ah, entonces, estás en elegido ejido verde. ¿por qué? Es que aquí no se cambia en automático, qué feo. A ver, ¿ya están otra vez aquí conmigo en el ejemplo de la nota de concepto? Sí. Ah, perfecto. Perdón, ¿eh? ¿eh? Todavía no conozco muy bien cómo hacer esto. Eh, entonces, eh, aquí hay un ejemplo de nota de concepto de 500 caracteres, lo que les decía. Este, eh, entonces, evitando la extensión de la calandria amarilla, una estrategia de participación social, ¿no? Decimos claramente en el título qué queremos lograr, el resultado está puesto ahí, decimos que lo queremos hacer con, con la participación de la gente, ¿no? Y, eh, por ejemplo, dice aquí, el proyecto evitará la extinción de la calandria amarilla mediante la protección del 30% del hábitat crítico en Durango, México. En los últimos 10 años, 5000 mil hectáreas de los encinares se han convertido en carbón. Aves AC, con 30 años de experiencia, apoyará a 15 comunidades para establecer un área de protección de mil hectáreas y planes de manejo forestal para la producción de carbón certificado. El proyecto solicita 100 mil dólares para dos años y cuenta con una contraparte de 50 mil dólares. Los recursos serán aplicados en asistencia técnica, gestión legal del área protegida y movilización comunitaria. Entonces, si ven aquí, están los mismos componentes que ya hablamos, ¿no? Lo, la gran visión, lo que se quiere lograr, el contexto un poquito porque la urgencia, ¿no? Este, los datos duros, eh, los resultados, ¿no? Este, eh, la estrategia está puesta aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer con un área de protección y con planes de manejo forestal? Ajá. ¿Cuánto queremos? ¿Para cuántos años? Este, ¿Quiénes somos? Tenemos 30 años de experiencia, ¿no? En este caso. ¿Con qué contraparte contamos? ¿Y para qué se va a usar el dinero? Entonces, aunque son bien poquitos caracteres, nosotros podemos hacer pasar nuestra idea eh, usando esa, esos... Eh, Digamos, es el límite de palabras que a veces nos imponen, ¿no? Pero se tienen que hacer un ejercicios constantes para poder hacer esta, eh, digamos, estos resúmenes que sean contundentes, ¿no? Y eh, obviamente no salen a la primera, uno tiene que trabajar varias versiones hasta que lo logra. No sé si haya preguntas hasta aquí de todo lo que les he, he presentado sobre la estructura en general de las notas de concepto y... ¿Y el uso de estas notas de concepto? No, Rosy, hasta ahorita está bien claro todo. No, por ahora, Rosy, gracias. Entonces, este... Eh, nosotros, bueno, no sé cuál ha sido su experiencia en presentar notas de concepto. Eh, lo que sí les puedo decir es que eh, muchas veces no es la calidad solamente de la nota de concepto lo que nos asegura el resultado. Y a veces es frustrante porque pues hacemos el esfuerzo, las presentamos y nos, y nos batean, nos dicen que no, entonces nos frustramos mucho. Pero es importante conocer que el, esa herramienta es solamente una de las herramientas para lograr el éxito de, en la gestión de fondos. ¿no? Eh, Pero ¿qué puede afectar el, este, el éxito de las aplicaciones este, de estas notas? ¿no? Eh, más allá de, la, de lo que está escrito. Entonces, lo primero es que es esto que les decía, que no estamos bien alineados con las prioridades geográficas o temáticas del donante. A mí me ha pasado muchas veces que eh, llegan eh, organizaciones a las que yo he apoyado para ayudarles a escribir propuestas y, eh, y, digamos, me dicen, es que, mira, esta convocatoria pensamos que nos queda perfecto. Y yo veo la convocatoria y veo lo que ellos quieren hacer y no, no queda para nada perfecto. O sea, no... no este, y, y, y por más que les dices, oye, pero mira, aquí dice claramente que no ha... Eh, que su interés está en esto y esto y esto y tu proyecto es sobre esto y esto y esto. No, pero sí, porque mira, si te fijas, o sea, tratan a como de lugar de convencerse a ellos mismos que sí este, hacen match. Entonces, eh, no hay que perder el tiempo. O sea, si el donante no vemos de entrada que no vamos a, que no trabajan en nuestra región, aunque trabajen en el, en el país vecino y pensamos que bueno, es Centroamérica y tú seguro que a lo mejor sí. Si vemos que sistemáticamente no han dado en nuestro país, pues ni para qué aplicar, ¿no? Este, porque vamos a perder el tiempo. Entonces, eso es muy, muy importante. Estar, eh, entre más alineados estamos con las prioridades del donante, más éxito vamos a tener. El, el no haber sido claro o realista en la propuesta. Muchas veces eh, escribimos proyectos que no son claros, o sea, que nadie los entiende, que, que este, saltamos de una cosa a la otra o, o, o son totalmente este, fuera de la realidad. O sea, que escribimos demasiadas actividades, demasiados objetivos, demasiados resultados este, y que entonces eh, nada más al verlo así, el donante dice, no, esto, o sea, ¿qué es esto? No? Pues esto no, no lo van a hacer. Eh, entonces, si se dan cuenta, eh, entre, eh, o sea, tres, cuatro resultados máximo, ¿no? Este, dos o tres actividades máximo por resultado, ¿no? Este, y, y para una nota de concepto, pues, la verdad es que dos actividades máximo por resultado, un, un, una, una declaración de impacto, ¿no? o sea, usando su cadena de resultados, su teoría de cambio, y se acabó, o sea, este, no exagerarle mucho ahí a, a que vamos a cambiar el mundo con la propuesta, ¿no? Eh, a veces también hay malas traducciones al inglés cuando se presentan los, los proyectos y eso hace muy difícil leer la, la solicitud. Eh, a veces no estamos alineados con lo que normalmente financia la fundación. Esto puede ser tanto hacia abajo como hacia arriba. Este, a veces pedimos muy poquito para una fundación que da de 100 mil, 200 mil dólares y le pedimos 15 o 10. Eh, pensamos, bueno, es que le vamos a pedir poquito, yo creo que sí nos va a dar. no. Este, ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta lo mismo manejar un, una beca de 10 mil dólares que una de 200. Y ellos les, si ellos, su promedio que dan o su mínimo que dan, este, que ustedes lo pueden revisar en los, en los becarios que han recibido antes, este, es con, consistentemente, digamos, arriba de una cierta, cierta cantidad, pues tratar de que al menos esté en el mínimo, ¿no? Igual para el máximo. O sea, si nosotros vemos que le dieron un donativo a, un, a una organización de un millón de dólares, pero es el único donativo que está en toda su base de datos y nosotros vamos y le pedimos un millón porque ya le dieron a alguien más, pues no quiere decir que a nosotros no lo van a dar porque hay muchas condiciones por las cuales a lo mejor ellos dieron esa única vez un millón de dólares, ¿no? Eh, y puede ser que sea un perfil de, de, de organización completamente diferente a nosotros. Muchas veces los donantes, sobre todo que están acá en Estados Unidos, eh, dan ciertos montos a las organizaciones en los Estados Unidos y otros montos a las organizaciones fuera de los Estados Unidos. ¿no? O dan recursos, en, eh, digamos, para fideicomisos y fondos de capital a universidades que pues a lo mejor nunca se la van a dar a un gobierno o a una ONG. Este, fuera de, de los Estados Unidos. Entonces, es muy importante también que los costos estén alineados. Otra razón por la cual no, no este, a lo mejor no, va, no vamos a tener buenos resultados puede ser que, que otros donantes tengan malas referencias de nosotros. Si nosotros quedamos mal con algún proyecto, si no entregamos los resultados, si no entregamos los informes, Uh, o sea, si nuestra reputación está afectada, eso, aunque ustedes eh, piensen, bueno, este es otro donante, no se va a dar cuenta. No, sí, ellos se comunican y este y muchas veces eh, eh, consultan, ¿no? Sobre todo si estamos hablando del mismo campo, ¿no? si estamos hablando, no sé, de temas marinos o de conservación de ciertos grupos de especies, entre ellos se conocen y muchas veces este, esas malas referencias nos, nos batean también. Eh, lo que les decía sobre que no hay una match de nuestra capacidad con lo que estamos diciendo en la, en el, en la propuesta, este, sobre todo es muy importante que tengamos siempre estos como recursos adicionales eh, disponibles si nos piden el organigrama que esté ahí, este, si nos piden, o sea, siempre estar como listos a que nos, anjo, nos van a pedir información adicional. Simplemente puede ser que, que algún revisor este, dijo, bueno, este es un buen proyecto, pero si lo comparo con estos otros tres, este, no es tan prioritario. Estos otros tres son más importantes para la fundación. Y aunque sí me gusta mucho, pues esta vez no le va a tocar. Muchas veces así pasa. Este, eh, digamos, es, es una competencia, ¿no? Y pues así lo debemos de entender. Y el que simplemente no te conocen, o sea, esta cuestión de no saber quién eres, este sí afecta, ¿no? Porque eh, el no tener como un track record que se llama, una trayectoria previa eh, sobre quién te ha financiado, cuánto te han financiado, este, qué te han apoyado, eh, eso genera pues esta incertidumbre de, de poder este, trabajar con, con organizaciones nuevas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones este, finales? Ya estamos entrando al final del, del webinar, de la presentación. Este, bueno, uno es que no, eh, no hay que reaccionar, o sea, hay que ser proactivos y no reactivos cuando hablamos de gestión de financiamiento. Ajá. En lo general, eh, y estoy hablando más por el lado de la, del sector de la sociedad civil, pero también en el gobierno, somos reactivos. Esto es, nos llega la convocatoria, la tenemos ahí guardada, sabemos que la fecha límite es eh, no sé cuándo, este, digamos, a, vamos a decir, es el 15 de enero. Y entonces como que nos volvemos a acordar de eso como unos cinco días antes y luego estamos corriendo el día anterior para meter el proyecto. Así no se puede, o sea, así obviamente eh, no vamos a tener tanto éxito como si somos más bien proactivos, ¿no? Eh, y la proactividad tiene que ver con tener una lista de prospectos, o sea, saber eh, eh, a qué donantes quiero yo empezar a cultivar, qué donantes me quiero acercar, cómo me voy a acercar con esos donantes de manera anticipada, cómo estar bien segura que mi información de mi página web está actualizada. Eh, empezar a trabajar mis notas de concepto al interior de mi equipo, acordar los, las cadenas de resultados. Eh, entonces, estar bien preparada para qué? Pues para que cuando aparezca la convocatoria, yo ya tenga muchos insumos y pueda empezar a trabajar con la idea del proyecto este, lo antes posible o cualquiera de mis compañeros o compañeras, ¿no? Que ese también es, un, es otro tema. O sea, a veces en las organizaciones solo una persona o dos Sabe cómo escribir estos proyectos o estas notas y entonces se le queda toda la carga a esa persona. Y muchas veces por eso, pues a veces acaba haciéndole uno o dos días antes. Si nosotros trabajamos esto de manera proactiva, anticipada, eh, prácticamente que también se puede delegar, más, más personas de la organización van a tener habilidades y pues entonces se puede delegar el que se empiece a construir la nota de concepto o la propuesta, y, que puedes, y después se pueda revisar por los demás aliados o eh, el personal, ¿no? eh, Esto que les decía, ¿no? Este, la, discutir la idea del proyecto con, en el equipo es súper importante. Muchas veces empezamos es, eh, la idea del proyecto escribiéndola y no en una sesión de, de pues nada más digamos de... de pues de creatividad, ¿no? De decir, a ver, pues, ¿cómo nos imaginamos este proyecto? ¿Quién nos imaginamos que pudiera estar? ¿Cómo de qué tamaño, no? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos no tenemos? ¿Dónde los conseguimos? Etcétera. Muchas veces lo que pasa es que está el formato y se sienta una persona y empieza a llenarlo, ¿no? Y entonces le empieza a pedir a otros, oye, es que dame tal dato, dame tal otro dato, llénale aquí o... Pero no hay un trabajo de equipo de discusión y si no hay ese trabajo de equipo de, de, de discusión de creación colectiva, pues es, es eh, muchas veces por eso los proyectos salen, como decimos, medio Frankenstein, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya uno le metió mano y el otro también, y entonces no hay una idea clara, ¿no? Eh, esto que les decía, asegurar que las ideas más fuertes del proyecto se encuentren en el primer párrafo, ¿qué vamos a hacer y por qué? Y después se pueden dar todos los antecedentes y otros datos desde el título, ¿no? evitar el lenguaje complejo y el uso excesivo de términos técnicos a menos que el donante sea del campo de la ciencia este, muchas veces eh, ponemos toda la gran lista de especies no este eh, que están ahí en la región y todo y bueno pero si el donante realmente no es ese es su campo pues no, no es necesario no ahora si el donante sí si es su campo y eso es lo que va a haber, bueno sí sí es importante pero, es decir, no tenemos que darle el mismo tipo de información a todos. Y lo que ya les decía, este, es muy importante que el documento comunique una visión y una idea del cambio que se quiere lograr. ¿Cómo son las cosas hoy y cómo será con el proyecto? Y no solo una lista de necesidades y actividades. Ajá. Eh, eh, muchas veces hacemos las solicitudes... Eh, Así como frías, o sea, y cuando uno las lee, se sienten frías, como que no se ve el corazón. Y, y, y sí tiene que ver el lenguaje que se usa, la manera en que se proyecta esa visión, la manera en que uno como que va este, enamorando, si quieres, al lector, es muy importante. Entonces, eh, también por eso es que si se hacen con, con un poquito de más anticipación, eh, se pueden leer, se pueden revisar, se pueden mejorar. Y entonces el chiste es que cualquier persona que, que ustedes se la, le pasen la nota de concepto y la lea, le entienda y diga, ah, oye, sí, me suena muy bien este proyecto. ¿no? Pues entonces compartir borradores con gente que no está totalmente relacionado con ustedes o que no, está, no conoce los detalles de los proyectos, a alguien externo es muy útil porque entonces así ustedes pueden tener una retroalimentación. Les pueden decir, oye, este párrafo realmente no entendí qué quisiste decir o no me quedan claras las actividades o no. O sea, como tener una primer filtro antes de poderla presentar. Y eso es todo. Este, espero que les haya sido útil y aquí estamos para preguntas y respuestas. Eh, si han tenido ustedes experiencias presentando notas de concepto y las quieren compartir ahora, sería muy bueno. Eh, ¿cómo, les, ¿Cómo les ha ido con eso? Este, eh, ¿Y qué de la presentación creen que les pueda servir para mejorar la, la forma en que ustedes este, diseñan y presentan estas notas o las usan para su gestión de financiamiento? ¿Alguien me escucha? Sí, se sí, escuchamos. Vamos. Ok. Eh, no, eh, Rosy, yo quería dar las gracias porque... Ya, ya, hacía, ya hacía falta escucharlas <ríe> después del, del, del seminario hace, ¿qué? Dos meses ya. Eh, y cu en cuanto a experiencias, bueno, nosotros ha sido, bueno, <ríe> y, vi, y vi a las chicas ahí riéndose cuando dijeron que a los cinco días estábamos escribiendo las propuestas, pues pasa bastante y nosotros sí, tal vez no tenemos la... Este borrador o el documento con todas las indicaciones que usted nos está indicando hoy, pero sí tenemos ya como un, un machote, decimos nosotros, una base, y eh, más que todo lo, lo hemos estado utilizando con eh, algunos donantes que son, que tenemos, que ellos nos solicitan como para ver más o menos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que tenemos, qué es lo, qué es lo que hemos venido haciendo y pues nos, nos ha salvado varias tandas porque ya teníamos ese, ese historial y lo hemos podido ir actualizando como usted lo mencionaba. Muy bien, muy bien. Y quizá con algunas de estas ideas puedes revisar eh, esos, esos, eh, ese machote y ver si se puede mejorar un poquito. O tal vez ver cómo se puede generar de ahí mismo para distintos tipos de donantes, ¿no? lenguaje adecuado para cada tipo de donante, etcétera. Correcto. Ah, Rosy, pues primero que nada agradecerte este, esta compartición de, de conocimientos que nos haces. Y por otro lado, este, compartir la experiencia que yo tuve con la Comisión Federal de Electricidad. Este, y fuimos un equipo de, de gente a, a gestionar eh, un apoyo precisamente para un proyecto eh, de, que, que incluía reforestación. Y aquí nosotros, o sea, bueno, la nota de concepto no precisamente era como para este, tener un... Hicimos una nota de concepto para que ellos la leyeran primero y luego nos invitaran al espacio. Pero aquí también hubo otro elemento que me parece interesante recalcar, que es este, el acercamiento también directo con algunos de los miembros de las instituciones que a veces donan. Eso es también muy importante, ese acercamiento que uno pueda hacer de forma directa este, con varias instituciones, eh, ya sean educativas o también instituciones de índole gubernamental, que a veces están, eh, creo que con mucha disposición de trabajar en un sentido de vinculación y que se pueden crear este pues nexos interesantes no ya para mí creo que la vinculación es eh, eh, una estrategia que permite que no solamente durante el transcurso de un proyecto eh, se pueda obtener el recurso sino después se creen también nexos de colaboración continua eh, no, lo que dices es, es completamente cierto este yo eh, lo mencionaba al principio de la presentación que las notas de concepto es solo una, una herramienta dentro de muchas cosas que tú tienes que hacer para la gestión de financiamiento. no Y una es completamente el, el tratar de tener este, vínculos, no eh, eh, acercarte al, al donante de alguna manera. Muchas veces hay donantes, bueno, hay colaboradores que sí lo permiten y es y se crean estas alianzas y a veces terminan en la, en, digamos, la canalización de recursos o apoyos en especie o en, o en donativo, este... Con, con financiamiento, pero hay donantes que realmente son muy difíciles, ¿no? O sea que no salen, pues, que no te abren la puerta tan fácil. Entonces hay que siempre buscar la manera. Entre más más, más nos conozcan y eh, entre más sea a nivel personal, mejor. O sea, es es eh, acá en el seminario decíamos y les decía yo que pues eh, una de las eh, cómo se llama eh, reglas eh, de oro de la recaudación de fondos es que la gente le da a la gente o sea al final es como los enamores no eh, los enamoras eh, porque tu liderazgo les demuestra seguridad este no porque tu organización les inspira porque lo que has hecho es evidente y tiene resultados porque ellos quieren estar contigo, ¿no? O sea, si tú tienes todas esas, esas cosas o alguna de esas, eh, los donantes quieren estar contigo. Quieren estar con quienes producen resultados, son exitosos, son honestos, son transparentes, tienen... Pior, ¿no? Pero a veces, eh, lograr el que te conozcan es muy difícil. Entonces, y, y las notas de concepto a veces, para algunos casos, es la única manera que tenemos para que nos conozcan. Eh, o también, como ahorita lo que lo se que este, eh, mencionó, eh, nos saca del apuro el tener la nota de concepto. ¿Por qué? Porque a veces se te presenta la oportunidad o te llega una, o te llega un consejero o un aliado y te dice oye, en, hay una institución que nos quiere apoyar, pero quieren saber cómo qué estamos haciendo. ¿Tienes algo para que yo les dé? Y bueno, sí, sí tengo, ¿no? Aquí está. Entonces, eh, digamos, es muy versátil el el, el uso de estos documentos um, y es como para tenerlo en tu cajita de herramientas, pero estoy completamente de acuerdo que no hay nada que cambie eh, la relación personal. Eh, uh -huh. Entre más logremos acercarnos a cualquier eh, aliado donante que nos apoye, es, es mejor. Uh -huh. Gracias. Gracias. Y Rosy, Lindsay escribió algo en el chat y uh, creo que no tiene uh, micrófono, así lo voy a leer para compartir con todos. Este uh, Lindsay dice que fue un, un gusto escucharte, Rosy. Para ella ha sido muy importante la parte de no perder tiempo haciendo propuestas que no calcen en nuestras organizaciones. En su caso, pasa mucho, la gente quiere que uno aplique para todo y es un, una gran pérdida de tiempo, y también dice que ese concepto de buscar un buen match es súper clave. Ok, Lindsay, este, pues, pues sí, eh, yo creo que a veces uno aprende a partir de las, eh, digamos, de los, de los golpes, ¿no? Este, pero sí es cierto que a veces también eh, en las organizaciones, sobre todo de las sociedades civiles, las ONGs, hay otros niveles, por ejemplo, los, a veces los consejeros, que no están tan profesionalizados en la cuestión de la recaudación y que sí piensan que pues, si escribimos tal o cual cosa nos, nos van a financiar y resulta que no. ¿verdad? Entonces es, es complicado este, a veces manejar eso. Sí. Y, y, como, y yo creo que es, eh, entre las fundaciones y los donantes se van volviendo más especializados, pues nosotros también. ¿no? O sea, es, eh, nosotros también tenemos que ser más especializados para buscar a los que hacen un buen match con nosotros, ¿no? O diversificar las maneras en que escribimos eh, o gestionamos financiamiento, ¿no? No solamente a través de propuestas. Yo tengo un comentario. Buenas, buenas tardes. Habla Elisa de, de, de aquí de México. Eh, sobre eso que dice Rosa María, bueno, y ante todo, muchísimas gracias por el, eh, por el webinar, por toda la información. Sobre esto que dices de diversificarnos, siento que para muchos de nosotros eh, un gran reto ahora mismo es que las fuentes de financiamiento se están diversificando. Creo que los donantes están entendiendo esta necesidad y ellos mismos están tomando la, la, la, la, la, el punto de ventaja y eh, están diversificando las formas en las, que, eh, en las que apoyan proyectos. Mencionabas los fondos de impacto, eh, impact, eh, inversiones de impacto, eh, hay mucho ahora, eh, todo esto del crowdfunding, ¿no? como que nos estamos ellos y ellos se están alejando de las fuentes tradicionales de donación de donación a fondo perdido y nosotros tenemos que responder a, a, a estas tendencias y, al, y estoy segura de que para muchos de nosotros si ya era complicado responder a las formas tradicionales de donación ahora responder a las nuevas tendencias es un, es, es un punto más de complejidad entonces eh, mi pregunta, Rosa María, va en relación a esto, ¿cómo? Estoy segura de que en el diplomado se, se platicó mucho sobre estas nuevas fuentes, entonces no quiero eh, generar entropía en, en, en esta ronda de preguntas, pero eh, básicamente me gustaría conocer eh, cómo todo esto que nos has hablado sobre eh, las, las cartas de interés o las, las notas de interés, ¿Cómo opinas que han de eh, va, responder a estas nuevas tendencias? O sea, ¿cómo eh, eh, entiendo que lo que nos hablas está muy dirigido a, los, a las formas tradicionales? Si en vez de a un donante tradicional eh, nos estamos enfrentando a un fondo de impacto, ¿cómo opinas que estas... Eh, estas, estos consejos que nos estás dando han eh, de variar eh, no sabía por ejemplo que Mar MacArthur tiene ahora un, eh, un fondo de impacto por ejemplo, o sea sí veo que, que las, gra las grandes bestias las, las, las, este, los, los grandes financiadores están, están cambiando eh, entonces no sé si nos puedas dar un, un par de, de consejos sobre cómo nosotros también Cambiar nuestro speech. Rosy, estás en modo mudo y... Estoy tratando de compartir otra vez otra pantalla. Eh, perdón, no soy tan buena con esto. Allá. Aquí estoy. Ok. si me eh, ven? si ¿sí me ven? ¿Sí me ven? ¿Sí, me ven? ¿Sí ven el verde ahí? Sí, bueno, este documento este, y el otro que está aquí eh, Bueno, ¿qué es la otra cosa, verdad? Este, eh, la, Ahora, es, este, este folleto que está aquí que les estoy mostrando, que les puse un ejemplito nada más uh -huh. es de un programa eh, de un gobierno estatal en Brasil uh -huh. el, del gobierno de Mato Grosso, y este es, una, es para presentar a inversionistas de impacto. Entonces, es lo que les decía, o sea, tú puedes conformar con una nota de concepto, no y esto es lo que tienes una, una lista de proyectos aquí que se pueden hacer en cualquier parte del Estado, y está hecho pensando en inversionistas ¿no? nos trae una primera introducción sobre el estado y todo este tipo de cosas que es el programa jurisdiccional y luego ya entra directamente a los a los proyectos no y los proyectos son con alianzas de organizaciones a veces de la sociedad civil o con organizaciones productores y demás pero es lo que están buscando mirar por ejemplo en este caso no está este un grupo que es más bien un sector, un, un empresario, está Nature Conservancy, está, ¿sí? está una ONG local. este Entonces, esto muestra como las alianzas multisectoriales. Y eso es también el otro cambio. O sea, es decir, eh, ya no, ya el mundo de, digamos, del desarrollo sostenible, de la conservación y de, este, bueno, las cuestiones de cambio climático nos están obligando a tener más escala, nos están obligando a hacer alianzas nuevas. Eh, y entonces es mucho más atractivo eh, tener programas que están respaldados por múltiples actores eh, que tienen impactos más grandes y además pueden recibir inversión, no solamente donativos. Eh, entonces, este es un ejemplo de, por ejemplo, cómo puedes usar eh, una nota de concepto. Esta es un poquito diferente a lo que les puse en general de los contenidos, pero si ustedes se dan cuenta, trae más o menos los mismos contenidos organizados de otra manera, pero trae los resultados, trae el impacto, trae quiénes somos, ¿no? Etcétera. Eh, esto está hecho para, para justamente buscar inversionistas. Y con esto salen y, y han, han logrado que algunos este, inversionistas de impacto este, les canalicen. Este folleto también, este proyecto también, este folleto que hicieron es para buscar inversionistas. Por eso es que tienen esta sección, del modelo de negocios. Ajá. Eh, y de por qué es, es sustentable, cuánto están, cuál es la inversión que ellos este, requieren y demás, ¿no? Obviamente que cuando ellos ya entran a un contacto de un interesado, pues ya entonces pueden presentar este, modelos financieros y otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, eh, la otra cosa es que hay nuevos jugadores y el sector privado está entrando a jugar muy fuerte a, a movilizar recursos, y movilizar recursos eh, multilaterales, bilaterales y también de, de otros inversionistas de impacto social. Entonces ya no, la cancha ya no es solo de las ONGs o de este, los gobiernos, ¿no? Sino que ya hay otros jugadores también. Entonces todo eso está cambiando y tú tienes mucha razón. En que nosotros también nos debemos de mover a, a esos cambios y ser más proactivos en construir alianzas novedosas, en pensar afuera de la caja, en, este, en construir proyectos que a lo mejor enlazan este, distintos tipos de actores y sectores y de este, presentar estas cosas no solamente a los donantes tradicionales, sino también a este, posibles inversionistas. Completamente de acuerdo. Gracias. Rosy, yo tengo varias preguntas. Adelante. Este, eh, pues yo no tengo experiencia aún en lo que son estas notas de concepto prácticamente los proyectos que yo he presentado pues han sido internos ahí en la institución y pues no de mi parte este nunca los he hecho este, solicitando donantes externos pero bueno este a lo que me este he dado cuenta o ahí mismo en el trabajo estamos interesados en buscar o solicitar Apoyo para un proyecto que traemos de un centro de capacitación de incendios forestales precisamente que sea hacia a nivel internacional y pues obviamente necesitamos mucho recurso. Pero bueno, para hacer una nota de, de concepto y buscar este donante, es necesario tener como base el proyecto este extenso o es solamente el preparar nuestra nota trabajada en el análisis de, de este proyecto y presentarla a aquellos donantes que tengamos visualizados o, o si sí tenemos que tener ese proyecto base en extenso para que una vez que suponiendo este un donante sea esté interesado este pues, necesite o se requiera conocer todo este proyecto? Este, es muy buena pregunta, Rebe, porque a veces, este, eh, a veces tú puedes hacer estos resúmenes, que básicamente eso es la, la nota de concepto, un resumen de una idea más grande, después de que tienes un proyecto ya elaborado, ¿no? Para poderlo vender, usarlo como una manera de venderlo o presentarlo. Pero también lo puedes hacer al revés, que es generalmente como lo hacemos, que es tener una idea este, y no desarrollarla tanto hasta que no haya la posibilidad de financiamiento para pues, precisamente no usar mucho tiempo. En este caso, de lo que ustedes quieren hacer, eh, como me imagino es, este, tendrá un costo alto, me imagino requerirás, este, pues de, eh, o sea, es un, es un proceso más o menos complejo, no, no, no siento que sea algo sencillo crear un centro internacional de, de lo que estás mencionando. Entonces, quizá puedes este, tener una, una nota de concepto preliminar en donde algunas cosas eh, quedan como por explorar como parte de la primera fase. O sea, tú puedes poner en, en este proyecto, por ejemplo, que vas a hacer fases, ¿no? Y que la primera fase a lo mejor va a tener que ver con costear más el proyecto. Porque uno de, de los riesgos que, te, que tendrías es que si tú pones ya un costo eh, en la nota de concepto y el proyecto realmente es mucho más caro, este, pero tienes, necesitas financiamiento para poder hacer la planificación, hacer, digamos, este, las estimaciones de costos, hacer las proyecciones. Si vas a construir un, unas instalaciones o van a ser contraparte o van a comprar tierra o qué sé yo. Este, entonces, eh, dependerá mucho qué tan complejo sea tu proyecto y tú puedes poner fases. ¿no? Entonces, lo que vas a pedir son como aproximaciones a, al desarrollo del proyecto. ¿no? Entonces, la primera fase puede ser... Eh, un estudio de factibilidad este, y que tiene tal costo y la segunda fase puede ser ya, este, digamos, la, la, el establecimiento, digamos, de la infraestructura base, ¿no? Y el diseño del currículum y la tercera fase y los convenios y la tercera fase puede ser ya la implementación, ¿no? Y para esas fases tú podrías requerir distintos tipos de recursos y distintos tipos de apoyos para hacerlo realidad. Entonces, sí, puedes hacer una nota de concepto de tres páginas, cuatro páginas. Eh, no necesitas el proyecto completo, eh, porque a lo mejor es mucha inversión de tiempo ahorita hacer el proyecto completo. Pero sí tener una idea de cómo es que tú piensas que ese proyecto podría eh, realizarse, ¿no? Cuál es tu estrategia para que se realice y para que tenga éxito, ¿no? Eh, lo más importante que vas a tener que demostrar en esa nota de concepto es que tú tienes el apoyo. Del, eh, de la institución para hacerlo, okay. ¿no? Eh, incluso la nota de concepto puede ser para ganarte el apoyo de la institución adentro, ¿no? Este, para presentarlo a tus a tus jefes o a, eh, no sé, ¿verdad? Este eh, a Autoridades dentro del mismo gobierno. Entonces, okay. también puedes usar la nota de concepto para venderlo primero adentro, ganar adeptos y ya después con eso mejorar la nota y salir afuera, ¿no? Muy bien. Eh, trabaja en tus en tu marco lógico, este, en tu marco lógico, en tu, digamos, en tu teoría de cambio, ¿no? En esto, ¿qué quieres lograr? ¿Cuál sería el impacto? Eh, ¿Cuáles serían los beneficiarios? ¿no? eso va a ser el corazón de la nota. Y después piensa en estas fases, ¿no? De la estrategia. ¿Cómo lo, cómo lo podría yo implementar? Fase 1, fase 2, fase 3. Muy bien, muy bien, gracias. Y si quieres, este, cuando tengas el borrador, me lo mandas y le echo un ojo. Sí, está bien, Rosy. De hecho, parece que vamos a coincidir próximamente. Espero se haga. Este, Luego platicamos. Ah, bueno. Ok, sale. <risa> ¿Alguna otra pregunta, chicas? O ya quedaron resueltas las dudas. Hola, Rosy. Hola. Este, pues, no, nos pregunta. A mí, suelamente, me recordó mucho ya cuando veíamos la nota esta de 500 caracteres. Me recordó mucho cuando estuvimos elaborando el discurso. Y siento que además es un insumo que podemos darle, pues, esa utilidad, ¿no? Como concreto, este, con la información muy específica de lo que se se quiere transmitir, sobre todo para el, el gran reto de comunicar lo que queremos hacer, me parece que también se puede aprovechar por ahí, pero era más bien como esa reflexión y lo que yo en realidad quería era agradecerles tanto a ti como a Erin por darme y darnos la oportunidad de que pudiéramos participar aquí el equipo en extenso, porque pues nos ayuda sobre todo a profesionalizar nuestras capacidades y aportar eh, mucho más en esta, pues en, pues en esta gran necesidad que hay dentro de nuestra institución, específicamente, de ser mucho más estratégicos, de planear, de coordinarnos, y sobre todo es un tema que hemos venido platicando aquí al interior del equipo, eh, de esa necesidad, ¿no? Eh, y que más allá del financiamiento, funciona también para el tema de planeación estratégica. Entonces, a mí me, me ayuda mucho que, que el resto de mis compañeros del equipo estemos obteniendo la información de primera mano, de alguien con tanta experiencia como, como ustedes, eh, y justo pues nos da como, como el camino mucho más claro, ¿no? de cómo debemos de caminarlo y cómo debemos enfocar nuestras próximas reuniones para, para hacer toda esta planeación. Y nada más era eso, agradecerles y pues también ahí nos estaremos viendo este, para, la próxima, para el próximo webinar, que justo también va a ser muy enriquecedor en términos de trabajo en equipo. Buenísimo, excelente. Bueno, pues este, si no hay más preguntas y comentarios sobre la presentación, este, eh, pues a mí también me, me da mucho gusto escucharlas. Eh, y aprovecho para mandarles una, un gran abrazo, este, mis mejores deseos para... Para el próximo año eh, nos veremos en el siguiente webinar. Y, este, bueno, Erin quizá les pueda informar muy brevemente. Eh, todavía estamos compilando materiales y demás para compartirles el Dropbox. Eh, pero, pues, estamos este, siempre bien pendientes de ustedes, nos, eh, bien contentas de, de haber tenido la oportunidad de convivir y de conocerlas. Y, este, y pues, seguimos este, enlazadas y, y en contacto para para lo que sigue del cierre de los pendientes del seminario y en el futuro también. Un abrazo a todas.